Sí, las investigaciones con relación a ese hecho eh, se mantienen eh, caminando, se mantienen en marcha, eh, estamos eh, haciendo todas las gestiones y todas las investigaciones, todas las indagatorias que den al traste con los culpables de, de este hecho. Las investigaciones van bien avanzadas, eh, recientemente se hicieron algunas diligencias eh, procesales, algunas diligencias eh, propias de esa investigación y dentro de los próximos días eh, vamos a tener los resultados del análisis de los, de los elementos y de las evidencias que se levantaron en esas, en esas diligencias puesto que estos elementos que se levantaron en estas diligencias hechas se enviaron a la policía científica para ser analizadas en cuanto tengamos los resultados de los análisis de estos elementos eh, y de estas evidencias que se levantaron en estas diligencias eh, serán cotejadas a ver qué tenemos con relación a este hecho. ¿Qué decirle a su madre, general, que diariamente, bueno, que acude, que acude, qué pedirle a ella, a su madre? Decirle a su madre que confíe en la Policía Nacional, que tenga fe en las gestiones y en las diligencias de investigaciones que viene haciendo la Policía Nacional con relación a este hecho, que más tarde, más temprano, en cualquier momento, le estaremos dando la noticia de que ha sido apresado el responsable de la comisión de este hecho. Muchas gracias.